Con la misma ropa que ayer, la misma ropa de hoy ¿Por qué? Porque estoy grabando este vídeo Seguido, ¿vale? Seguido porque Es el único momento que tengo que grabar, entre el trabajo y tal O sea que aquí os traigo otro nuevo vídeo Un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal No he hecho la intro, me sudo a los huevos Este vídeo va sobre las clases que voy a utilizar en Warzone O que estoy utilizando, porque la intro La estoy grabando ahora, pero lo que son las clases y tal La grabaré ya, lleve Después de que me pegue el vicio del miércoles ¿Vale? O sea, después del vicio del miércoles y los vídeos que he ido viendo Estas son las mejores clases que he utilizado En el primer día de Warzone si queréis probarlas, allá vosotros, las recomiendo, sobre todo son clases con sniper, si os gusta usar sniper, pues estas clases van a estar muy bien. Y si no, podéis, podéis compaginarlo con un arma que tenga largo alcance o, al contrario, con un arma que tenga corto alcance, porque casi todas las clases que utilizo yo son francotirador y fusil de asalto. Entonces si queréis cambiar de francotirador, lo cambiaré por un subfusil, por una escopeta, por unas pistolas, para no tener exceso de medios, eh, lo que vosotros veáis. Así que sin más dilatación de ano, dentro al de vídeo.